perfectamente que no es nada fácil ser claros en un mundo lleno de gente que no sabe lo que quiere. Por ahí dicen que todas las desgracias de los hombres vienen a cambio de no ser claros. No es tan difícil. Si lo que quieres es sexo, sé claro. Si lo que quieres simplemente es pasar el tiempo, sé claro. Si no sientes nada, sé claro y no le estés ilusionando. Si lo que quieres es estar con alguien para simplemente por fin olvidar a tu expareja, sé claro. Si lo que quieres es un amante, también sé claro. Si lo que quieres es estar con alguien para simplemente dialogar sobre algún tema en particular, sé claro. Si lo que quieres es una amistad, sé claro. Seamos honestos, no es tan difícil. Si sientes algo, demuéstraselo. Si lo que quieres es una relación de verdad, también sé claro pero por el amor de Dios no utilices a nadie, eso no se vale. Si no sientes amor, sé claro y te aseguro que con esa franqueza conseguirás una amistad sincera. Si no quieres una amistad, quédate con la experiencia de haberle conocido. Si ni siquiera quieres saber absolutamente nada sobre aquella persona, quédate con su ausencia. Pero seamos claros, en realidad la vida no es tan difícil, muchas veces somos nosotros quienes nos la complicamos. Sin duda una de las cualidades más importantes que debería tener cualquier clase de relación, ya sea una relación de pareja, una relación de amigos o incluso de conocidos, es la de ser claros. De hecho, esa sinceridad le da cierto grado de confianza y seguridad a cualquier clase de relación. Así que cuando ella te pregunte, bueno, ¿y qué somos? No es para que te sientas presionado. Ella lo único que quiere Saber simplemente lo que tú deseas Es estar clara nada más Quiere saber si te trata como a su pareja Como a su amigo Como a su conocido O si ni siquiera te trata Simplemente eso Hablemos claro Ya estamos como que muy grandecitos Como para andar adivinando lo que quiere o no la otra persona Uno ya no está para perder el tiempo Tratando de entender lo que alguien más desea Ya no estamos en edad de insinuar O de imaginarnos lo que la otra persona quiere Estamos en edad de proponer lo que queremos, pero siendo claros. Y con esa honestidad, no solo conseguirás una pareja que te ofrezca exactamente lo que tú deseas, sino que también te entregarás a ti mismo cierto grado de tranquilidad y confianza también al momento de tomar las decisiones que tomarás en ese momento y a futuro también. Quizá entre las decenas y decenas de personas que conozcas, no a muchas les guste tu forma de ser, no a muchas les guste lo que tú buscas, quizás no muchas quieran recibir lo que tú ofreces, pero al menos una de esas personas querrá lo mismo que tú quieres. De que la hay, la hay. Sé perfectamente que no es nada fácil ser claros en un mundo lleno de gente que no sabe lo que quiere, pero bueno, ese ya es tema para otro video. Concluyo diciendo que no hay nada mejor en este mundo que hablar claro, que ser claros con lo que queremos. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.